Es importante observar que tu hijo lleva un desarrollo normal para su edad. Las siguientes tablas te orientarán en los aspectos que se espera que vaya alcanzando en cada edad para que se le facilite el proceso de escribir y leer. En una edad de 4 años, la habilidad es controlar el movimiento de músculos, de manos y pies, maduración visual, relaciones temporales, discriminación auditiva y desarrollo social. El nivel que debe alcanzar es correr, brincar, Bailar, patear balones, lanzar pelotas, sostener el lápiz, reconocer colores y formas, identificar ayer, hoy y mañana, identificar sonidos ambientales de animales y de su entorno. Ser independiente puede mostrar inseguridad, tener miedo y seguir comportándose como bebé. En una edad de 5 años, la habilidad es dominar el movimiento de músculos largos, lenguaje, dirección espacial y desarrollo social. El nivel que debe alcanzar es saltar alternando ambos pies, usar cubiertos al comer, cepillar sus dientes, lavar su ropa, vestirse y desvestirse, coordinar mejor el uso del lápiz. Utilizar frases completas, preguntar por qué, qué es esto, quién. Seguir la secuencia de un cuento. Utilizar palabras opuestas, alto, bajo, grande, pequeño. Conocer la ubicación de su casa. Reconocer arriba, abajo, atrás, adelante, cerca y lejos. Interactuar con otros niños aunque les preste poca atención. Criticar a los demás, imitar a compañeros y adultos. En una edad de 6 años, la habilidad es mayor maduración del sistema nervioso, lenguaje, ubicación temporal, memoria corto y largo plazo y desarrollo social. Los niveles que debe alcanzar son saber si es diestro o zurdo, trepar a los árboles, dominar el manejo de las tijeras, anudar las agujetas de sus zapatos, pronunciar correctamente las palabras, nombrar correctamente los días de la semana, recordar el día de su cumpleaños, utilizar correctamente las preguntas dónde, cómo, cuándo, qué y por qué, decir correctamente su nombre y la dirección de su casa, narrar cuentos e historias largas, ser más sociable, buscar ser reconocido por su grupo, protector de sus amigos menores, hacer valer sus derechos, ser líder de un grupo y distinguir los roles femenino y masculino dentro de los juegos.